Hola buscadores, la frase de esta semana, no me acuerdo quién la dijo, pero <ríe> tiene más razón que un santo. Actúa como si lo que haces marcara la diferencia, porque lo hace. Digamos que mmm, una de las enseñanzas o educaciones recibidas para, para la mayoría de nosotros, yo la recibí así fue la de ser humilde de alguna manera se me, se me insistió mucho en que fuera humilde, y no digo que no sea interesante, pero se lo hizo, se me enseñó de tal manera que la, lo que se me quedó dentro es la sensación también de que tienes que ser humilde porque tú no eres nadie no serás nunca nadie, no eres nadie, lo que tú haces no marca ninguna diferencia, da igual lo que hagas, ¿vale? Porque tú no importas. Más que humildad es menosprecio, pero básicamente mmm, yo recuerdo haber sentido esa bastante, ¿vale? Entonces la sensación es, ¿para qué, ¿para qué voy a hacer algo? Si no va a haber ninguna diferencia, si lo hago o no lo hago, pues no hago nada. O lo hago con desgana. En cambio, cambia mucho la actitud cuando crees que lo que haces marcará una diferencia. Y de hecho, marcará una diferencia no solo en tu vida, sino en el, en el mundo entero. No en el sentido de que la, el mundo entero se va a enterar, ¿eh? no me refiero a eso. Según lo que hagas, quizás sí, pero no me refiero a eso. Sino que puedes afectar al mundo, claro que sí, a la humanidad de alguna manera a través de ti. Sí, pero sobre todo, en tu entorno, ti mismo y en tu entorno, marca mucho la diferencia lo que tú haces. De hecho, hacer las cosas conscientemente, cualquier cosa conscientemente, sí marca una diferencia enorme en tu evolución. Eso de entrada. ¿vale? Y si haces cualquier cosa de manera conscientemente, eso por un lado a ti te hace avanzar espiritualmente, pero eso también provoca un cambio en tu aura. En la energía que irradias. La energía que nosotros irradiamos depende de nuestro estado de ánimo, de nuestra manera de ser, de cómo somos. Y entonces esto hace que si tú actúas de manera consciente, con pasión, con intensidad, cosa que podrás hacer si crees que va a marcar alguna diferencia, ¿verdad? Si para ti todo da igual porque crees que no va a marcar nada, pues ahí no vas a poner intensidad. Pon intensidad, pon pasión en las cosas que haces, porque, insisto, te van a cambiar, te va a marcar la diferencia de no haber hecho nada, pero sobre todo eso irradiará una energía que afecta a tu entorno, a tus personas cercanas y, indirectamente, a toda la humanidad. Es como una ola que se va expandiendo. De hecho, la salvación de la humanidad, entre comillas, Viene de ahí, de lo que hace cada persona, no de lo que hace una persona famosa, mayor, dominante, eh, un gran político. Esos en realidad, sus efectos son bastante menores, casi siempre, que no los de una gran cantidad de seres humanos concentrados y actuando conscientemente. Sí, tú cambias el mundo que es poquito? Ya lo sabemos, ¿vale? O sea, no estamos diciendo que tú puedes provocar un cambio enorme y rápido, sobre todo eso último, no. Nosotros, cada uno de nosotros puede cambiar el mundo lentamente y cuantos más seamos, más rápidamente y profundamente irá cambiando. Por lo tanto, marcas la diferencia, de verdad. No hace falta que te creas... Lo contrario, oh, yo soy el que marca la diferencia. O sea, el orgullo, no caigas en él, pero tampoco caigas en esa estupidez de humildad equivocada. Comentarios, preguntas en los comentarios del vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.